Bueno, vamos a continuar con el desarrollo de este programa. Señores, la primera ama, Raquel Arbaje, querida por mucha gente, pues, le pide al Pachá que no deje los medios. Eh,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 debido, según él, al maltrato que recibe en este país. Por ahora, el pachá no ha, no ha dejado claro si continuará en los medios o si se echará para atrás su decisión de salir de los medios después de tres décadas. Vamos a ver ahí a Raquel Arbaje, el video con el pachá es cortito, de unos 10 segundos nada más. Regresamos de una vez. Me retiré porque entendía que había sido mucho golpe, pero no. la gente me ha llamado, no, me quiere entrar. No, me refiero, me, me quieren, me entrar y la sacó de retiro ya me retiré porque entendía que había sido mucho golpe, pero no. la gente me ha llamado, no, me quiere no, no, entrar. No, Señores, ese todo. yo ya no le creas, pacha, porque ya hace <risa> como, ya su, su personaje, personalidad, lo que sea, que ya realmente yo no lo puedo tomar eso, y que voy a dejarlo medio, que esto, que él, y, ay no, realmente sí, la, la, la, tengo una llamada, hello, buenas. Aló, buenas tardes. Lo mejor que hace es que se salga de, de, de espacio porque es lo que hace, que habla muy mal de los demás artistas. Ah, ok, ya dice lo mejor que él hace, eso dice, porque es lo que a habla principada <risa> antes. Y, y, ella, y, y no le hace la pregunta, tienen que hacer los artistas. Eso, bueno, ya está de acuerdo que se vaya. Pero yo realmente no lo creo. A Freddy, de mi lo pata, tiene no lo, lo yo, que era de estar aceptando con vaina que se va a retirar y ahora, sabiendo que hay que, tiene, que, Ay, que pica, y que la gente lo busca, y la gente haciéndole caso, no sabiendo que eso mandó. No, lo, por lo la... que a mí me sorprende es la primera no, dama haciéndole coro al pachá con esto me recuerda a la, a la de Barack Obama, a Michelle Obama, que sí. son así muy modernas, que se involucran en muchísimos ámbitos sociales y llaman mucho a la, a la juventud. Entonces, como ya sabe que lo Cuito y que a uno le gusta esa chelcha, ya se trata como de involucrar, como de que vean de que ella está en todo. Que no es como que, ay, yo soy la mujer del presidente, a mí no me ven en reuniones para cámara y cosas. Sino que ella tiene como que... Esa, no, esa pero tanta, Margarita era el la porque no la dejábamos que Margarita es más corita que esa. Lo que pasa es que Margarita no la dejaban en esos tiempos. ¿Tú sabes? Excuse de <risa> no, de Excuse no, de no. Oh, es un manejo. Pero ahora, ahora que el ella está soltera... Y no la dejaba ahora hacer. que ella está soltera, hemos visto la, lo, la realidad de lo que es Margarita se Claro, Cedeño, porque, porque yo eso. Nunca de Chayanne, ¿yo quería le Mira, mira. En los, ti los tiempos que Margarita estaba, sí. yo nunca me imaginé una Margarita de esa manera. Cuando yo la vi en esta radio. Nunca. Es que era Pero que también... <risa> es, que, es, que, es que además digo, mira, lo que pasa pues es, es que esa mujer hablaba Margarita porque se le ve en perfil de gente de tú me entiendes? Cuando yo la vi con estos relajos en estos en esto en la radio y dije, no, no pero es que son mujeres, es que son más oquitas son más masoquistas del hombre. ¿De porque después pueden tener sus opiniones? Porque qué tiene de malo? Por eso que fue tú? que se, por eso fue que se se se se divorciaron, se divorciaron porque ya son... em, empezó a tener libre albedrío esa por eso el libre represión. No, eh. Que ella era una goberna. ¿Tú ¡Ay! Ella, ella goberna el y no es joven todavía. <risa> ella goberna... Claro, Chayan tiene posibilidades. <risa> no, no, Chayan <risa> es, Chayanne Chayanne es fiel a su mujer. No lo metan a Chayanne. ahí. le pegue Margarita lo que tú veas. <risa> <ya? risa> Margarita como esa labia dominica. Se puso loca, tú te <risa> Oye, Jason, hasta Jason sí la ve. No, Margarita de Sura. <risa> Para el pachá, el pachá tiene que el pachá tiene que dar relajo, pues, no estamos en eso. Ya, no se lo no creo, no coger. se lo creo realmente. Es un relajo, digo nada, que me voy a retirar, ya, ya, eso sabemos que pues, no lo van a hacer nada. Usted... Mira, en el programa de pégate ganas con el Pachá, hubo un lío una vez con una presentadora que dijo que no vuelvo, y duró como tres días sin ir, volvió. Y ya, eso fue un show. Eso yeah. duran tres días hablando de eso, de esto van a durar un par de días hasta que tú lo veas a los focos en el programa. Volví, porque a lo mejor no se puede ir de aquí. Porque ¿qué es yo, qué. Y el pachá. Y tú verás. ¡Ánimo, ánimo, ánimo, ánimo! Exactamente, ya es un show mediático, lo sentimos. Si sí, tú quieres bobano con tu historia y que Raquel quiera modernizarse, eso es chulo en ella. De ella no criticamos nada porque ella, ella es la mejor. <risa> ella, ella es la mejor. <risa> Pero realmente, Pachá, no te creemos esa, lo siento. ¡Ay! Los, lo lo dijo.